Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos estudiando los, los laminados composites, los, los componentes para construir o bien un monocasco completo para construir algunos, algunos componentes. Eh, hemos visto los tipos de fibra, el carbono, el vidrio y la aramida básicamente, y ahora vamos a ver eh, cuáles son los tipos principales de disposición de estas fibras. Eh, lo primero, cuando nosotros compramos un tejido de, de fibra de vidrio, de fibra de carbono, etcétera, hay dos Dos propiedades que siempre hay que tener en cuenta, que son por un lado lo que se llama el, el gramaje y por otro lado la, la dirección de la disposición de las, de las fibras. El gramaje indica eh, el peso del tejido, tejidos muy gordos o tejidos muy finos. Una tela de fibra de vidrio de 600 gramos por metro cuadrado es una tela ya con un cierto cuerpo, es... Para entendernos, es una tela un poco más vasta, un poco pues como, como la lona de un toldo, vale, una tela más gorda, con más cuerpo, y en cambio una tela, pues no sé, de 100 gramos metro cuadrado, es una tela muy finita, eh, como la de una camiseta de algodón. Cada una tiene sus, sus utilidades. Si nosotros vamos a hacer un laminado de un determinado grosor que ya hemos calculado, imaginemos que necesitamos, no sé, mil gramos por metro cuadrado eh, de tejido, ¿vale? Para, para, la, para la pieza que nosotros queremos fabricar, pues eh, podemos incorporar varias capas, por ejemplo, no sé, dos capas de 500 gramos, eh, para ir construyendo nuestro eh, laminado. Las telas más gordas tienen la ventaja de que necesitas menos telas para construir una determinada pieza, eh, es más fácil construir dos piezas de 500 gramos que no hacer eh, 10 telas de 100 gramos, porque lógicamente el proceso del laminado es muchísimo más complicado, aparte de más caro. Sare más económica las telas más gordas eh, en, en relación al, al peso total que nosotros vamos a emplear, pero también tienen sus contrapartidas. Las telas más gordas eh, lógicamente se adaptan peor a las mm, curvaturas, especialmente si son curvaturas compuestas o curvaturas muy cerradas, y además, el acabado superficial es mejor en las telas de gramaje más fino. En las telas más finas, eh, por eso se suele combinar muchas veces hacer a lo mejor capas eh, inferiores de gramajes eh, superiores para lograr el grosor que necesitamos. Y la última capa se utiliza una tela más fina para mejorar el acabado superficial, para que sea menos vasto y sea más fácil de darle un buen acabado superficial. Por ello, en nuestro caso, telas, digamos, eh, gruesas para hacer un poco la base de un chasis, pues podemos llegar hasta los. 600 gramos, 700 gramos por metro cuadrado como mucho, a partir de ahí telas más gordas tienen el inconveniente de que realmente son complicadas de curvar y a no ser que sean superficies planas realmente es complicado para el tamaño de nuestro coche trabajar grosores mayores, con lo cual 500, 600, 700 gramos es un poco el límite superior de lo, de lo razonable y eh, por el lado inferior pues las más finas finas para un acabado superficial pues puedes llegar a bajar a los 60-80 gramos, como mucho para una especie de velo superficial de último acabado, y una tela intermedia, pues una tela de 200-300 gramos, es un poco una tela de, de todo uso, un gramaje intermedio. La otra característica que tenemos que tener clara es la, lo que se conoce como anisotropía, que es un nombre como muy rimbombante, que lo que quiere decir es, hay determinados materiales que son isotrópicos, cuyas eh, propiedades son las mismas en todas las direcciones del espacio. Si tú tienes una... La plaquita de acero vale, eh, tiene la misma resistencia de arriba abajo que de izquierda a derecha. Pues es una plaquita cuadrada de 2 milímetros de espesor y te da igual, no, no diferencia arriba, abajo, izquierda, a derecha, le da igual. El, el material es homogéneo en toda la superficie. Sin embargo, si nosotros tenemos un laminado de fibras, un laminado de fibra de carbono y epoxi, laminado una, una plaquita de carbono, la resistencia no es la misma en todas las direcciones. Nosotros estamos siempre buscando trabajar a lo largo de las fibras un laminado de fibra eh, lo que tiene es un montón de hilos sujetos por una resina epoxi que los mantiene en su sitio, epoxi u otro tipo de resina, eh, y es muy resistente a lo largo de las fibras, pero muy poco resistente en la dirección perpendicular. Un ejemplo muy claro que está en la naturaleza, una especie de composite, es la madera. Un tronco de madera es muy fácil de cortar a lo largo. Tú coges un hacha a un tronco y le das justo a lo largo y la chascas enseguida, se separa en dos partes. ¿Por qué? Porque la madera tiene una construcción similar a un composite. Tenemos unas fibras hechas de celulosa que van a todo lo largo, con una especie de hilitos microscópicos, unidas por una especie de resina, que es la lignina, que es lo que mantiene a esas fibras en su lugar. Si tú cortas un tronco a lo largo, en realidad no estás partiendo las fibras, estás separando a unas de otras. Solamente estás haciendo trabajar a esa lignina, a ese pegamento, y lo partes por la mitad a lo largo fácilmente. Ese mismo tronco, si lo tienes que cortar en rodajas, es mucho más difícil, porque tienes que cortar todas y cada una de las fibras de celulosa del tronco. Con lo cual, si te das cuenta un tronco, la madera es mucho más resistente a lo largo de la beta, lo sabemos perfectamente, que es mucho más resistente, digamos, tratando de estirar o de comprimir o de hacer trabajar al, al, a la, en la dirección de la beta que no en la dirección contraria. Pues en nuestros eh, laminados, lo mismo. Nosotros vamos a colocar las fibras en la dirección que queramos hacerla trabajar, y no en la perpendicular. Por eso, cuando nosotros eh, realicemos un laminado, empezaremos a cruzar telas en distintas direcciones para darle la resistencia en la dirección que nosotros queramos. Si pusiésemos todas las fibras solamente en una dirección, sería extremadamente resistente en esa dirección, como, como un cable de acero, pero eh, sería muy fácil separarla como, una, como un tronco de madera si le diésemos eh, en la dirección a lo largo de las fibras. Eso es lo que hace que nuestros materiales sean anisotrópicos y tengamos que tener esto siempre presente a la hora de diseñar nuestro laminado. Nos vemos en el próximo capítulo.